Hola, buenos días. Yo soy Nuria Gil, soy psicóloga en el Gabinete Psicopedagógico y os vengo a presentar este servicio en vuestro inicio de curso para que conozcáis eh, qué cosas podéis encontrar dentro de la Universidad de Alcalá y si lo necesitáis en algún momento, pues sepáis dónde podéis encontrarnos y a qué nos dedicamos. Lo primero, bienvenidos a la Universidad de Alcalá. Esperamos que vuestro paso por la universidad sea satisfactorio y que encontréis aquí en la universidad todo aquello que venís buscando. Eh, yo os vengo a presentar este servicio del Gabinete Psicopedagógico, os voy a poner una pequeña presentación para que me vayáis siguiendo, voy a compartir la pantalla para eso. Y eh, como veis, somos el Gabinete Psicopedagógico y estamos dentro del de Vicerrectorado de Grado y Estudiantes. ¿Cuáles son los objetivos en nuestro servicio? Pues ayudaros a resolver todas aquellas dificultades que dificulten vuestro ritmo en vuestra vida académica. Dificultades cognitivas, dificultades de relaciones interpersonales, dificultades familiares, dificultades emocionales, eh, todo aquello que os impida seguir con un buen ritmo en vuestros estudios. ¿Qué queremos además? Potenciar vuestro desarrollo personal, vuestro desarrollo social y académico de una manera satisfactoria, enseñándoos y desarrollando la inteligencia emocional para que os podáis adaptar a todos esos cambios exigidos por la sociedad, pero también en la vida académica. La universidad es diferente a, al instituto, vais a ver que os vais a tener que adaptar a nuevos cambios y bueno, pues a veces nos cuestan un poquito y para eso estamos nosotras también aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues somos un equipo de psicólogas, concretamente somos dos psicólogas y ofrecemos tanto apoyo psicológico como apoyo pedagógico, como ambas, a veces van mezcladas. ¿De qué manera? Pues eh, lo tenéis ahí, con grupos terapéuticos, con atención individual, con atención grupal y con talleres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podéis venir al servicio de manera individual, contarnos lo que os está pasando y tenemos citas individuales y lo trabajamos ahí, pero también lo podemos hacer de manera grupal si hay un grupo de personas que comparten ¿no? la misma problemática, pues poner, podemos hacerlo en grupo y además podemos hacerlo con distintos talleres, que ahora os enseñaré un poco una muestra de los talleres que vamos haciendo en el gabinete, pero siempre estamos abiertas a cualquier otro tipo de posibilidad o cualquier otro tipo de tema y dificultad que vaya surgiendo. ¿Cuándo podemos acudir al servicio? Pues si tenéis este tipo de dificultades tanto personales, familiares, de relaciones, etcétera, etcétera. Si tenéis dificultades pedagógicas para gestionar vuestro tiempo de estudio, para gestionar eh, vuestras estrategias, para estudiar, para tomar apuntes, etcétera, etcétera. Si tenéis alguna dificultad eh, o alguna discapacidad sensorial o alguna discapacidad física y necesitáis un apoyo o una adaptación, o si tenéis algún tratamiento médico que os dificulta seguir el ritmo de la universidad o el ritmo normal de las clases. Estas son un, una muestra de algunas de nuestras actividades grupales que vamos haciendo en talleres. vale. Como veis, hay ansiedad ante los exámenes, miedo a hablar en público, gestión del tiempo, gestión del estrés, trabajo en equipo. Pero ya os digo que siempre estamos abiertas a cualquier otro tipo de tema o de dificultad que pueda ir surgiendo y lo vamos hablando y lo vamos desarrollando. ¿Dónde estamos? Pues estamos en los tres campus de la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, en la escuela de posgrado, en el campus externo, en la Facultad de Ciencias Ambientales y en el campus de Guadalajara, tanto en el edificio multidepartamental como en la escuela de magisterio. Actualmente no lo hacemos de manera presencial por eh, los temas del COVID, pero eh, hacemos esta atención eh, con un campus online en Microsoft Teams y ahí podemos resolver todas vuestras dificultades. Nos conectamos y vamos viendo. ¿Cuál es nuestro horario de atención? pues de lunes a jueves de, lun de 9 a 6 y los viernes de 9 a 3 de la tarde y actualmente pues nos podéis pedir cita o bien por email al psicopedagogico.es @uh o a través de la página web eh, eh, veréis un formulario que nos ha, no, o lo podéis rellenar y eh, nos llega a nosotras y a partir de ahí contactamos con vosotros, os ponemos una cita, etcétera etcétera Actualmente ese teléfono eh, no está operativo porque... No trabajamos en el despacho, estamos online, pero ya os digo, por mail o por la página web os podéis poner en contacto con nosotras, consultarnos cualquier cosa y o bien nos derivamos al servicio pertinente o bien desde nuestro servicio podemos eh, echaros una mano. Bienvenidos a la universidad y ya os decimos, cualquier cosa, ahí estamos. Muchas gracias.